Hola, me llamo Carlos Vaquero y estoy aquí para presentarles una nueva producción del canal de Academia Mundo de la Música desde Bogotá, Colombia. Es un video muy especial que desde hace tiempo ustedes me estaban solicitando. Mis amigos, con este video van ustedes a aprender a entonar las notas de la escala de Do mayor y a hacer lectura musical completa con ellas. Van a grabar en su mente los intervalos que conforman la escala y al final van a cantar fragmentos de canciones conocidas con estas mismas notas. Vamos a ir de manera ágil de lo más sencillo a lo más complejo. Les recomiendo que se tengan paciencia y que practiquen con mucha perseverancia. De esta manera este video les va a dar muy buenos frutos. Una recomendación, vean el video completo y hagan todos los ejercicios propuestos para mejores resultados. No se salten ningún ejercicio. Si algún ejercicio les da alguna dificultad, practiquenlo con más asiduidad. Este video les proporcionará unos beneficios increíbles. Pero deben hacer completa la secuencia de ejercicios, varias veces. La cantidad de veces que cada uno de ustedes lo necesite. Vamos a empezar por conocer en detalle cómo se escriben cada una de las notas de la escala de Do mayor a partir del Do central que es el DO que está en toda la mitad de un piano y que en un teclado de 5 octavas es el tercer DO o el primer DO que se encuentra después de la zona que se utiliza con la mano izquierda para hacer los acordes de acompañamiento el tercer DO Miren bien cómo se escribe DO está debajo del pentagrama en una pequeña línea adicional inferior técnicamente se dice así en clave de Sol, en segunda línea, en la primera línea adicional inferior, está Do. A partir de ese Do, comenzamos a subir en la escala, utilizando las líneas y los espacios que generan esas mismas líneas, de la siguiente manera. Debajo del pentagrama encontramos a Re. La primera línea del pentagrama se llama Mi. El primer espacio del pentagrama se llama FA. La segunda línea se llama SOL. Esta es la única nota que nunca se les puede olvidar. La clave de SOL se escribe iniciando en la segunda línea del pentagrama y con ello nos indica que la segunda línea del pentagrama se llama SOL. Y todas las demás notas surgen a partir de esa segunda línea que se llama SOL. El segundo espacio se llama LA. La tercera línea del pentagrama es la línea central, se llama SI. Por último, el tercer espacio del pentagrama se llama DO. Con estas notas vamos a hacer mucha, mucha música. Y lo mejor de todo, las vamos a aprender a reconocer y a cantar correctamente. Escuchen cómo suena esta secuencia de notas. Do -re. Cuando las empiecen a cantar es aconsejable que lo hagan lentamente para ir acostumbrando su oído musical a identificarlas y a su voz a cantarlas con una buena afinación. Al principio lo haremos despacito, principalmente buscando mucha afinación. Con el tiempo podrán ir acelerando esa lectura y esa interpretación sin que la velocidad les dañe la afinación correcta de las notas que están haciendo. Muy bien, háganlo conmigo una vez más. ¡No! Que escuchan en el fondo es el metrónomo que es un elemento que nos va a ayudar a hacer las duraciones de manera más exacta. Acostumbremos nuestro oído a practicar con metrónomo. Háganlo ustedes solos. De manera ascendente y descendente hasta llegar al punto de partida. ¡No! La secuencia de las notas de esta escala es muy conocida, muy popular y genera una especie de melodía cuyas notas conservan ciertas relaciones de medida que son las mismas en todas las demás escalas mayores. Esto lo empezamos a aprender en nuestro video número 3 que enseña este tema con muchísimo detalle. ¡Cantémoslo otra vez! Do Esta secuencia de notas obedece a fórmulas matemáticas que empezaron a ser estudiadas desde la antigua Grecia por el matemático Pitágoras. Él planteó una secuencia de sonidos de manera ascendente y descendente que hoy identificamos como... Poderse familiarizar con los nombres de las notas en el pentagrama, tanto en líneas como espacios, no hay nada mejor que un ejercicio de reconocimiento de notas que es el que les voy a presentar a continuación. Su misión consiste en ver cada nota y decir su nombre. El metrónomo les estará contando cuatro tiempos por cada nota. Cada cuatro tiempos ustedes dicen el nombre de la nota que está siendo sombreada. ¿En qué momento pueden dar el siguiente paso? Cuando puedan decir los nombres a una velocidad constante, sin paradas, sin frenar, sin acelerar. En ese momento ya estarán listos. Primero practiquenlo a una velocidad como la que yo les propongo. Luego con las herramientas de YouTube le van a poder subir la velocidad hasta el punto en que puedan hacerlo más rápido y sin errores. Los voy a acompañar al comienzo, pero luego los voy a dejar solos. Practíquenlo muchísimas veces para ganar la seguridad que se necesita para dar los siguientes pasos. La primera vez lo voy a hacer yo completo. Ya después ustedes lo hacen solos. No se les olvide marcar los compases tal como lo aprendieron en el video 14 de nuestro canal, marcando con su mano principal. Do. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Re, Mi, Do, Fa, Sol, Re, fa, sol, la, si, do, do, mi, sol, do, sol, mi, do, Re, fa, la, do, si, sol, mi, do, re, sol, la, si, do. Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Mi, La, Sol. Fa, mi, re, la, sol, fa, re, do, si, do, la, sol, re, Fa, Sol, Mi, Do, Re, Si, Do, La, Sol, Re, Fa, Re, La re si mi do do mi sol mi do sol mi do re Fa, la, fa, do, la, fa, re, mi, do, fa, re, sol, mi. La, Fa, Si, Sol, Do, Do, Sol. Re, La, Mi, Si, Fa, Do do si la sol re sol fa la mi do mi sol do Sol, mi, sol, re, si, la, si, fa, sol, re, mi, do, sol. Re Fa Mi Si Sol Re Do Si Do Do Re Mi Fa RE SOL FA Perfecto, ahora ustedes lo van a hacer solos. Mucha atención, no olviden marcar el compás y hagan este ejercicio tantas veces como lo necesiten. Yo lo grabo una vez pero si ustedes lo necesitan hacer 10, 20, 30 veces eso es normal, es muy común que haya que practicar muchísimas veces ejercicios como este. Vamos. Amigos, no le escriban nunca los nombres a las notas porque eso, en lugar de ayudarles a aprender, será una forma de dificultarles el proceso. Es mejor que empiecen despacio y luego con las herramientas de YouTube le van subiendo la velocidad al ejercicio. Que sea este el momento para compartirles una buena noticia a todos ustedes. A partir de ahora, todo video que publiquemos ofrecerá el material utilizado en PDF para que lo puedan imprimir y coleccionar, para que lo utilicen cuantas veces quieran desde la comodidad de sus casas. Solo tienen que entrar a nuestra página web, academiamundodelamusica.com y entran a la sección recursos. Y ahí van a encontrar este material, junto con otras cosas que ya les estamos comenzando a subir exclusivamente para ustedes. Muy bien, ahora vamos a comenzar a aprender a cantar con estas notas. En estos ejercicios estamos haciendo uso de muchísimas de las cosas que han aprendido en el canal. Ante cualquier duda, pueden revisar el contenido de los videos porque seguramente ahí estará la respuesta. Practíquenlo siempre marcando el compás. Eso le dará mayor seguridad a su lectura musical. Créanme, sé muy bien por qué se lo digo. Los invito a subirle la velocidad de reproducción en el menú de configuración de YouTube en la medida en que lo puedan ir empezando a hacer. Con la práctica lo van a lograr sin mayores dificultades, pero eso es con práctica. No es hacer una vez y ya subir porque es peligroso que no sea tan fácil hacerlo así. Un consejo muy importante, miren adelante. No miren la nota que están cantando, lo que tienen que hacer es cantar esa nota y llevar la vista de inmediato a las notas que vienen. Si lo practican así, ninguna nota los tomará por sorpresa porque siempre estarán listos para decir su nombre y para entonarla afinadamente. Todo eso se logra como ustedes ya lo saben. ¿Cómo es? Sí, practicando mucho, practicando con mucha perseverancia, practicando con mucha paciencia. Muy bien, los felicito muchísimo. Han hecho un trabajo impresionante. Viene un nuevo ejercicio con un nivel de dificultad superior. Disfrútenlo. Al comienzo los acompaño pero luego los voy a dejar solos. 1, 2, 3, 4. Ténganse libres de trabajar a la velocidad que cada uno de ustedes quiera, a la velocidad que a cada uno de ustedes les convenga. Unos preferirán acelerar la velocidad, otros preferirán bajársela. Ambas opciones son válidas. Lo importante es algo que ya les dije hace un momento. Ténganse paciencia. Esto al comienzo no es sencillo y su misión es volverlo sencillo, volverlo fácil a través de la única manera posible que existe. Ustedes ya saben cuál es. Practicando. Háganlo ustedes solos. tengo un ejercicio que combina todo lo que han aprendido en los videos anteriores, solo que ahora su voz les servirá para hacer sonar todas las notas que están escritas. Tiene un nivel de dificultad un tanto superior a lo que hemos hecho hasta ahora. Primero lo hago yo y enseguida lo hacen ustedes tantas veces como sea necesario. Un, dos, tres do re mi fa sol fa mi re do, do do mi fa sol mi re mi fa re do re mi do sol mi fa sol mi re mi fa re do mi sol mi do La sol fa mi re mi, re sol fa mi re do re mi do re re la si sol fa mi re do do si la sol fa mi re do do si la sol fa re DO MI SOL MI DO SOL MI DO DO FA LA FA DO LA FA LA RE MI FA LA SOL FA MI RE MI DO SOL MI DO la fa la fa la fa la si sol mi sol mi sol mi sol la fa re fa re fa sol la si do sol mi do re mi re do re mi do re mi sol do, Sí. de solos. Vamos con un último ejercicio que les demuestra todo lo que aprendieron en este video. Haremos muchos compases y con su voz, entonando las notas escritas, van a reconocer qué canciones son las que les he escrito. Disfrútenlo mucho. Están cosechando el resultado del esfuerzo que han estado haciendo con este video. Primero yo lo haré una vez con ustedes y después ustedes lo van a hacer solos tantas veces como necesiten. Fa, fa, re mi, mi, do, re, re, si, do, mi, fa, sol, sol, re, mi, mi, fa, sol, sol, re, mi, do, do fa, fa, re, mi, mi, do, re, re, si, do. Sol fa mi re mi fa. La la la la la la. Sol fa mi fa sol. Do do do do, do, do si la sol la si. La la la la la la. Sol fa mi fa sol. Sol, sol, sol, sol, fa, mi, re, mi, fa. sí sí sí, si, si, sí si, si, si, si, si, do, si, la, si, do. Mi, re, do si do, re, do si la si sol. Sol, sol, sol, sol, sol, la, sol, la, sol, la, do. Sol, do. do do, do re, mi, fa, fa, sol, la, la, sol, sol, sol, fa, mi, re, do. sol, sol, sol, la sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, mi sol, mi sol, mi, sol, mi, mi, do sol, do sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, fa sol, fa sol, sol, sol, sol, re sol, sol, sol, sol, sol, sol, mi sol, sol, mi sol, sol, sol, sol, sol, sol, la la la si la la fa fa fa sol fa fa re re re mi re tu. Háganlo ustedes solos Este es un muy buen comienzo para que logren pronto dominar la lectura en clave de sol de las notas de la escala de do mayor. La práctica los hará llegar al dominio de todo esto. No se rindan, no se den por vencidos, no digan nunca, está difícil. Porque todo en la vida tiene la manera de que se vuelva fácil, que se llegue a dominar, inclusive en la música. Practiquen con este video todas las veces que puedan, todas las veces que necesiten. Vienen más videos que complementarán este que acaban de ver y de estudiar. Si no se han suscrito a este canal ya vieron que vale la pena hacerlo. Señalen el dedo gordito mirando para arriba y también denle clic a la campanita para que YouTube les anuncie cuando les haya subido material nuevo. Muchas gracias por tantos comentarios generosos de parte de ustedes. Este canal es suyo. Disfrútenlo. Nos vemos en el siguiente video.